Ya estamos listos para esta final de salvaje, la conferencia tour, categoría liga mayor de, año, de 2010 Kelly, en Alefa. Los potros salvajes de la Guadalajara anfitriones de esta 80, final 84, ante unos 54, leones de la Universidad 20, de Anáhuac Campus Cancún Fregas, eh, 7, que por segunda vez Rambo 48, de manera consecutiva el 48, visitan este campo el y el con un el 21, juego final 22, en esta categoría 20, de Liga Mayor. si este año es el bueno para los potros salvajes o los leones se llevan el bicampeonato de la categoría en la conferencia sur Veamos qué indica el oficial. En la yarda 15 salen los potros salvajes en esta primera cero ofensiva de esta gran final de la conferencia Para Potros viene segunda y cuatro para equipo Oro y Verde, Viene segunda y cuatro. Por Evac, nuevamente de escopeta un receptor en cada esquina. a leer con el corredor por el lado derecho. Aquí viene el acarreo por esta esquina. Veamos cuántas saca en esta oportunidad. Saca media yardita. Viene tercera oportunidad y largo para Potros Salvajes. Tercera oportunidad. Core nuevamente ah, escopeta. Ahora se le gemelas por la izquierda. Cerró las ese lado. Espera que se des des desmarche. Tira sí, el lío bien. Yes! Incompleto marca los oficiales. Viene cuarta oportunidad. Y ya frenaron los Leones estos potros. Tendrá que despejar equipo local. Un solo field. Y viene, la patada de despeje buena, cargada a lado izquierdo, el field recorre, no va a alcanzar, y sale la yarda 25, desde ahí primero y 10, para los leones de la Universidad de de Cancún. Primera oportunidad para Cancún, corre back. Doble gemelo en la formación, pone el acarreo por el centro, aquí viene, encuentra buen camino por esta avenida que abren los mineros, saca unas 7 yardas en el acarreo y ahora viene segunda y tres para los leones. Ahora segunda y tres corre con cuatro receptores en la formación, corredor lado izquierdo. Aquí viene con el acarreo por el centro, otra vez a buscar el primero y diez. Y por donde viene corriendo el oficial, me parece que no va a llegar. Le va a faltar unas pulgadas para el primero y diez. Tiene tercera oportunidad para Cancún. Tercera oportunidad, una yardita por avanzar corredor en esta formación el los leones con él la carrera por la, la, la, la, la, la izquierdo gran recorrido hacia la esquina finalmente consigue rebajar el plano del primero 10 yes, y ya mueven las cadenas los leones de la Nava en esta primera zona ofensiva del encuentro la Nahuatl, la Nahuatl, la Nahuatl. primera oportunidad y viene coreback por el centro en la personal aquí viene empujando y ganando yardas por el centro llega por ahí de la yarda 43 desde ahí segunda oportunidad para los leones ahora segunda oportunidad son seis yardas por avanzar coreback escopeta cuatro receptores en la formación corredor lado izquierdo y viene pase hitch lado derecho completo el envío. sigue el bloqueo Aquí Para los leones de Cancún. Primera oportunidad. 10 yardas para avanzar Balón en la yarda 48. Misma formación con el corredor ahora del lado derecho. La optativa con el por, la... por esta esquina del lado derecho. Intentaba doblar. Y alcanza a sacar dos yarditas. Viene segunda oportunidad para Cancún. Siete por avanzar Doble que viene la formación El corredor lado izquierdo Aquí viene Koreba con el optativo por ese lado Se Intentaba la A ningún lado Lo frenan Los potros en la línea scrimmage Verde una yardita Viene tercera oportunidad para los leones Tercera y largo Koreba nuevamente de escopeta genera la formación, aquí viene para atrás por el banco, voltea al lado derecho. Viene con el envío, tiene el hombre completo y tiene el primero y diez cruza también mediocampo y ya está en territorio que defiende la Universidad Autónoma del Estado de México. Primero y diez, balón en la yarda 47. Perdón y siete, y viene Coreba con tres receptores por el lado derecho, con el corredor por el centro intenta, rápido está el disparo por ahí del número 23, y ahora viene segunda oportunidad y 9 por avanzar, segunda oportunidad, largo aún por avanzar para el primer 10, de todo este drive ahora el corredor por el lado izquierdo corre, va para atrás, un pasito nada más vuela bueno, con el envío al lado izquierdo tiene al hombre vuela bueno, un poquito el envío lejos de las manos de este número 82 receptor de los Leones de Cancún y viene tercera oportunidad y aún largo por avanzar para el equipo blanco Tiene tiempo, suelta al lado izquierdo, pero... Incompleto le dio Y ya frenaron a los leones. Tendrá cuarta oportunidad, veamos si encajonan a los potros. O van por un gol de campo. O intentan el primero y diez. Un intento de más de 53 yardas. Ya corrigen y van a despejar. Sigue el movimiento. Se acerca el pateador, se la juegan los leones. Aquí viene con su paso al lado izquierdo, tiene el hombre, es completo. Y veamos el primero y 10 para los leones de la Universidad Anahuac de Cancún. Tiene primera oportunidad. En la yarda 16 están los leones y el corredor ahora del lado derecho viene aquí corebat para atrás acomoda el corredor y ahora sí sale la jugada para atrás correva tiene tiempo vuelta al lado derecho tira al centro y ahí está el número uno escúpelo bode y viene segunda y diez para Cancún es segunda oportunidad. coreback se acerca de mano. Hay un audible. Viene con sus cuatro. Atores, el corredor se mantiene el lado derecho. Con él lo voy de lado izquierdo. Pero a ningún lado. Por ahí está el defensivo. Que entra rapidísimo. Como Saeta. Lo manda para atrás. Y viene tercera oportunidad. Y 12 por avanzar para la Nahuatl. Viene ahora tercera oportunidad. 2010. Por el punto extra, los Leones de la Nahuac, Campus Cancún. Aquí viene el holder, da la señal, viene el centro, viene la patada y es bueno el punto extra, siete puntos totales en estos juegos. 10 y Cancún ya tiene cuatro oportunidades más. con el gemelo lado derecho y viene con para atrás suelta ahí el pasito al escape viene completo sí, se va, se está escapando. rompe contactos y veamos lo detuvieron tres yarditas después de avanzar y hay un castigo agarrando el con el legal número 50 Primera oportunidad, después de castigo, son 20 por avanzar para los potros. Por Evac de escopeta, por el lado derecho se rolaba, entrega al corredor. Y este logra unas tres yarditas en el acarreo, viene segunda y 17 por avanzar para los potros. Segunda y 17 por avanzar, por evad de escopeta. Y viene con trips al lado izquierdo, por el corredor es la opción. Por el centro intentaba, por aquí se están escapando de los tacleos. Mano, bueno, ya lo detienen. Viene tercera oportunidad y 16 yardas por avanzar. <tose> tercera oportunidad. va. De... Escopeta. Y viene con gemelos por la izquierda y por la derecha. Viene Primero y diez Y viene cuarta y dos Una jugada reversible por la izquierda Y lo consigue Primero y diez Para los potros en la yarda Veinte Primero oportunidad Ya en zona roja Los potros salvajes Ahora va para atrás Deja el corredor Primero y diez Salva, sí es Primero y gol en la yarda 10. Por ahí en silbatazo que indica el final del primer cuarto entre Potros y Leones. Marcador Play Pro. el de 7 puntos para Potros abajo de la OEM. 7 puntos para los Leones de la Universidad Anahuac de Cancún. Re Cuarto, con primer gol para Potros. Aquí viene el acarreo por el lado izquierdo. Intenta entrar a las diagonales. No alcanza y viene segunda y gol. En la yarda 5: segunda y gol, 5 yardas por avanzar. rolándose se la izquierda, aquí viene con la protiva Se queda con el abogado aquí viene buscando la diagonal en ciudad. Al final no encuentro ese puntito que deja ir los cuatro salvajes Por lo mientras se quedan en el inicio del segundo cuarto de esta gran final De la Conferencia Sur, Liga Mayor en Onefa. Cuatro salvajes, 13. Leones de la Universidad de Nahuatl, siete Aquí viene la patada, bota en la 20 Otra, favorece un poquito a los leones Aquí viene el regreso Velocidad pura la que este la Explosión El Fielder. Se resbala y solo regresa 10 yarditas Se queda en la yarda 37, desde ahí primero y 10 Para los leones de la Universidad de Anahuac Primera oportunidad 10 de por avanzar ahora el con de mano Con el tab por el lado izquierdo Intentaba pasar y lo no consigue. Saca dos, tres yardas en el acordeo. Viene segunda y siete para los leones. Segunda oportunidad. Coreback para atrás. Tiene tiempo, deja pasar a toda la defensiva. Hace pantalla al lado derecho. Aquí viene. Por esta esquina. Vamos consigue el primero y 10 para la Universidad de la que es el receptor de los Leones. Balón en la yarda 48. Porevan de mano, Bax y el. El Receptor en cada esquina. Aquí viene. Por el centro el acarreo. Ya detienen la jugada los oficiales. Y viene ahora segunda oportunidad y 8 por avanzar. Segunda oportunidad 18 Sur de UNEPO 2010 Viene corebac rolando hacia su lado derecho. Ya se le acaba el tiempo. Lo capturan. Y hay un pañuelo. Vamos, que indique el oficial. sea, Defensivo. Número 21. 5 ya la declaración de Poncia Primera y cinco. Ahora Potros. Trips, lado izquierdo, los que presenta el coreback. Y viene para qué lado deja el corredor. En una por el centro encuentra el hueco pero no saca mucho de ganancia viene segunda oportunidad y son cinco yardas por avanzar segunda oportunidad 5 yardas por avanzar coreback nuevamente de escopeta cuatro receptores de la formación tres del lado izquierdo 1 por la derecha aquí viene coreback para atrás tiene tiempo ya le cae la presión ya lo Yardas y viene tercera oportunidad y 8 por avanzar. la vuelta, infracción la regla de sustitución, equipo ofensivo, 5 yardas de pronunciación. Tercera oportunidad, 15 yardas por avanzar. Trips ahora del lado derecho rolándose hacia ese lado aquí viene buscando el envío suelta pase viene completo no es incompleto y viene cuarta oportunidad a despejar equipo de potros Salvajes. Dos por parte de la Universidad de, de Cancún en el pateador y viene jugada sorpresa ahora sí decide despejar y el fildeo es recepción libre fielders de los leones, y viene el primer 10 en la yarda, 29 primera oportunidad y ya nos es por alzar, hombre en movimiento, coreback va para atrás y viene otra vez, pasan todos los dineros, son mío, viene completo por el lado derecho y bueno veamos qué interrupción voló un pañuelo al final de la jugada Siempre le gana la ofensiva número 51, número 4. cinco le de penalización del punto anterior. Sí. Es ahora primera y quince. Después del castigo en contra de los leones, corre va a la banca. Escucha la nueva indicación. Ya la transmite a su ofensiva. Segunda oportunidad y 18 por avanzar. Segunda y largo Correvas. Escopeta con hombre en movimiento. Ahora Gemelo por el lado derecho. Y voltea hacia su lado. Deja el corredor. Por el centro viene el acarreo. Y una buena ganancia de yardas, pero no le alcanza para el primer 10. Tiene tercera oportunidad y aún largo para los leones. Tercera oportunidad. Corebat nuevamente escopeta. Doble gemelo en la formación. Con el corredor lado izquierdo. Y viene Corebat. Tiene tiempo. Ya se le acabó. Sigue de pie. Ahí lo capturaron. Entra cuarta oportunidad a despejar equipo Nuevamente de Cancún. patada de despeje, buena la patada que viene hasta la yarda 35, y es que ya la viene al regreso, está escapando, sobre los bloqueos, cruza el medio campo y se que queda por ahí de la yarda 48, desde ahí primero y diez para los cuatro salvajes. Primera oportunidad, corebate, escopeta con gemelas por la derecha. Va con el engaño de con el corredor, la hace personal por ningún lado. Le cierran los leones y lo le mandan para atrás. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Corebat con el corredor por el lado izquierdo. Aquí viene doblando la esquina. Alcanza a tocar bien el hueco por esa esquina de la izquierda. Y viene tercera oportunidad y 5 por avanzar para los potros viene eh, tercera oportunidad 5 diarios por al coreback para atrás rodando hacia el lado derecho aquí viene con buscar yes, vamos a alcanzar, vamos, el, bueno, pues el primer 10 para los que le va a alcanzar vamos bueno pues consigue el primer 10 viene coreback con el número 18 lo deja ¿no? salvajes cerca de la zona roja Pase pantalla, aquí viene hacia adelante. Pone el lado derecho Viene hacia delante Ya lo frenan, viene segunda oportunidad Y dos yardas Por avanzar Segunda y dos para el primero y diez. Yes. Pone back Escopeta, acá viene por el lado De la izquierda, deja al corredor por el centro Se cierran los leones No dejan pasar al corredor Ahora viene el tercero por todo y largo. Para los potros salvajes. Cuando hace la votación... Para que finalice de primera mitad, coreback voltea a la lado derecho va largo a zona de anotación. Incompleto, vendrá cuarta oportunidad y tendrá que buscar un gol de campo o avanzar cinco yardas en esa oportunidad para el primer diez. y diez. Bien, el intento de gol de campo, 35 yardas en el intento, bien. No llega a la patada Y bueno, los leones de la Universidad de de Cancún Tendrán menos de un minuto y medio Para tratar de irse al frente antes del descanso Segunda, primera oportunidad Coreba deja el corredor por el lado izquierdo Por ahí viene Atropellado por propios y extraños Viene segunda oportunidad Y unas ocho yardas por avanzar disparos, alcanzan a usar el envío tiene al hombre, pero es incompleto, tiene ahora tercera y largo para la Universidad Anáhuac de Cancún. Tercera oportunidad, largo por avanzar, que escopeta aquí, tiene tiempo, ya suelta el pase, tiene al hombre, incompleto. un solo fielder colocado en la yarda, 35 por parte de Potros Y viene el centro, el patador, buena, su patada alta aquí viene el bote, favorece un poco a los leones, ya no? La que, ya la toca dentro de aquí, viene más cerca de su viene el primer 10 para Potros, De la yarda 48 Primera oportunidad, 40 segundos de tiempo en este segundo cuarto, corre más por el lado de derecho, se va a quedar muy cerca de la marca de prioridad, sale el terreno fuego y se para el reloj. Segunda oportunidad, 4 yardos por avanzar, con el número 10. ahora Y el reloj sigue corriendo. Y hay un tiempo fuera, solicitado por Potros. Bien los Potros, corre la escopeta. Y viene, pase pantalla completo. Y viene con el número 20. Ya lo frena. Y viene segunda oportunidad. Y no por avanzar. Tiempo fuera para Potros oportunidad. Ahí ya llardos para avanzar y ahí el tiempo solicitado. Ahora por la, por la, la Universidad de Anahuasca, Cancún. Tiempo Juega de Segunda oportunidad. Miguel García en los comandos y de Que viene el con los tres escopeta. Para atrás tiene tiempo. El la sube en el envío. Sube el envío. Incompleto. Por es ahí se pide intervención de pase. No la conceden. Y se acaba de este primera mitad del encuentro emociones en estos dos cuartos de esta final de la conferencia sur en liga mayor de onefa 2010 marcador play pro eh, de 13 puntos para los leones 13 puntos para Doble comida de formación, Aquí viene el por el lado izquierdo, sigue por el centro. Y bueno, el acarreo viene y 10 para, para la Universidad de Anahuac. Jugadas en serie para la Universidad Anahuac. incompleto. para atrás, engaño de carrera, viene por el lado derecho, juez mío, es incompleto, viene cuarta oportunidad, y a despejar a los leones del anahuaco, y viene la patada de este que viene tratando de encajonar a los potros, el bote favorece, para atrás, ya levanta el fielder y aquí viene por este lado al izquierdo derecho llega hasta la yarda 22 De ahí primer 10 pero vamos volaron un par de pañuelos sujetando en contra de los potros castigados con media distancia salen desde las 5 aquí viene a dejando al corredor por el centro, va a sacar un par de yarditas, una tal vez viene segunda y nueve para potros Viene segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar por el centro de acarreo. Y viene jalando las piernas y alcanza a sacar otra yardita. Viene tercera oportunidad, 16 por avanzar. Viene tercera oportunidad. Por el lado izquierdo, por el aquí viene, veamos si le, le alcanza para el primer 10. Sale el terreno de juego. Y no le va a alcanzar. Viene cuarta oportunidad para. de patada de despeje para Potro Salvajes un fielder colocado en la, columna, no colocado no la yarda 47 otro en la bueno, 40 la de y viene esta patada por ahí queda no, el Cuatro salvajes en la yarda 31 del campo que defiende los leones de la universidad. Bueno, mantiene la ofensiva por otro esta situación complicada para la Rawa. Viene cada carro por la derecha, ya le tienen. Ahora viene segundo Aquí viene Corebat para atrás, ponte a la derecha, tiene el hombre completo. Aquí viene por el lado de la derecha, y tiene primero y gol en la yarda 9-4 Salvaje. Tiene ahora primero y gol Corebat de escopeta. Aquí viene por el lado izquierdo, el corredor, de la derecha. Aquí viene se rompe el punto extra aquí viene el punto extra bueno el punto extra 21 puntos ahora para los potros 13 para los leones de la Universidad Anahuac viene aquí la patada de Kikov por parte de potros bildeo de aire, aquí viene el regreso por el lado derecho nunca luego, se está escapando aquí viene, sigue buscando bloqueo, finalmente sale del terreno de juego por ahí en la yarda 37, desde ahí primero y 10 para los leones primera oportunidad, viene el va, Con el corredor por el centro, encuentra el corredor un huequito, saca dos yarditas, viene segunda y ocho para los leones Oportunidad, por debajo, otra vez, en cambio de carrera ahora completo el envío al lado derecho. Y bueno, ahora viene tercera oportunidad y tres por avanzar. Tercera oportunidad, cuatro yardas para el primer 10. Convocación cerrada para Cancún. Y viene por el, otro por el lado derecho, aquí viene buscando el primer diez, Le va a faltar una yardita, viene cuarta oportunidad para los leones. No se guarda nada Cancún Ay, y viene a jugársela Y hay un tiempo fuera solicitado por los otros salvajes Cuarta oportunidad, una yarda por avanzar el contigo en contra de la Nahuac. dos fielders colocados a la yarda, 25, Y viene el patador, Jugado sorpresa, completo el envío, tiene el primero y 10, aquí viene cruzando el medio campo, llegando hasta la 43 del otro lado. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, coreback, para atrás con el half, okay. encuentra por ahí en el centro un buen bloqueo, y viene segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar para la Nahuac. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar, coreback escopeta, con el corredor por el lado izquierdo, encontró un buen hueco, y ahora viene tercera oportunidad y 5 por avanzar. Es ahora tercera y cinco por Por... Primera oportunidad, nuevamente, coreback bajo escopeta, por el lado derecho, encuentra incompleto, viene segunda y a 10 por avanzar. Segunda oportunidad y largo, coreback para atrás, con el segundo corredor que estaba como a la cerrada, aquí viene, se quita contactos, trata de jalar, no consigue mucho, pierde ya, si viene, tercera oportunidad y largo Competa. tiene tiempo, ya se rompe la bolsa de protección, ahí está el pase, completo, aquí viene el avance hacia adelante, tiene el primero y diez para la Nahuac, en la yarda 21, tiene primera oportunidad, coreback para atrás, tiene tiempo, aquí viene, ya empieza a correr ahí por la banda de la derecha. Buena, no, no, una buena cantidad de yardas. Y ahora viene segunda oportunidad para los leones. Doble gemela en la formación. La de back. Y viene con el corredor por el lado derecho. No pasa, se encuentra con dos defensivos. Y nada más alcanza a ganar una yarda. Viene tercera oportunidad y cinco por avanzar. Tercera oportunidad, cinco ya. Busca, busca. Para atrás, aquí viene el pase Tiene el hombre completo por el centro Y vamos, se coloca como primero y gol Ahora los Leones de la Universidad de Anahuasca Primero y gol, en la izquierda cuatro Para atrás, Jorge más. Tiene rol por el lado izquierdo Tiene al hombre completo Y gol. Es... Anotación por parte de los Leones Se colocan a un punto. En este tercer cuarto del encuentro, la final de la Conferencia Sur, en Onefa, categoría Liga Mayor. Por el punto extra, el punto del empate. los leones de la número 31, y en el centro, la patada es... Bueno, el punto extra, y el marcador, Petros empata a 20 puntos entre Popros y Leones, en la final de la Conferencia mayores en el F 2010. Yardos, viene primera oportunidad para los pornos desde la yarda de 36. Primera oportunidad de coreback, escopeta, gemelos por la izquierda, escoltas para el coreback. Viene la carrera por el centro y viene y tiene buen avance, unas 7 yardas. Volúpa, ya lo no vemos que indica el oficial. Primera oportunidad por avanzar para los potros Trae receptores de la formación Coreback aquí viene rodando el lado derecho Y viene, suelta el envío incompleto segunda oportunidad más de 20 yardas por avanzar Coreback con el corredor por el lado derecho en camino ya lo frenan y viene tercera oportunidad y largo todavía. Realiza este tercer cuarto, 20, el encuentro a la gran final, Liga Mayor Categoría en su 20, Conferencia 20, 20. Sur de 2010, marcador Play Pro, es de 20 puntos para Potros salvajes de la web 20 puntos para los Leones de la Universidad Anahuac de Cancún a iniciar el cuarto cuarto Orevan de los potros, de escopeta, por ahí vale un pañuelo, veo que indica los cial. el sí. tercer lado. Tercera oportunidad. Orebac escopeta, larguísimas las yardas por avanzar en la carrera por el acarreo por lado derecho. Y viene, seguía de pie, ya lo derribaron y ahora viene cuarta oportunidad. Tendrá que despejar el equipo de Potros Salvajes. Cuarta oportunidad. A despejar otro salvaje, junto un solo Fielder, la yarda 40 por parte de la Nahuac. y Que viene esta patada roletada. Y por el centro viene el regreso del Fielder, se abre la lado izquierdo, se estaba escapando, ya lo frenan en la yarda 44, el terreno que defiende los potros desde ahí, primero y 10 para los leones de la Universidad de Anahuac. para atrás, bien tiempo viene, se colapsa la bolsa vuelan los pañuelos ya lo tienen gana buenas, unas 5 yardas pero veo bueno, la indicación de los pañuelos con los oficiales están sujetando en contra de la ofensiva 10 yardas para atrás, viene segunda y 21 por avanzar aquí viene incompleto el envío apunta a ser interceptado viene ahora tercera oportunidad, les mismos 21 yardas por yardos para avanzar Tercera oportunidad, Korebach, de mano Baxilemi, resbalada, va a despejar. Y bueno, esta patada sorpresa de despeje, llega hasta la yarda 28, desde da primer primero y 10 para Patras Salvajes. Primera oportunidad, es escometa a la terra, al lado derecho. Y viene Corabar con el corredor por ese mismo lado. No alcanza a sacar mucho de acarreo. Unas dos yardas. Viene segunda y ocho para los potros. Segunda oportunidad son eh, seis yardas por avanzar para Potros y viene el acarreo por el lado izquierdo y viene rompiendo contacto, ya lo frenan, no llega la barca del primer día, saca los yardas y ahora viene tercera y cuatro para Potros. Es tercera oportunidad, coreback de escopeta, viene con gemelos por la izquierda uno por la derecha de dentro, busca al lado izquierdo cierra el hombre completo veamos si le alcanza para el primer 10 ¿Sí? viene ahora primera oportunidad por el por el lado izquierdo, con el corredor y encontró un caminito, lo aprovecha y saca tres yarditas en la carrera, segunda y siete para Potros. Segunda oportunidad y largo. Por evasca escopeta, trips al lado izquierdo, aquí viene con el uno de los de la izquierda, completo con el otro. El primero oportunidad, 10 yardas por avanzar, Corovac, escopeta, receptor por lado izquierdo, ¡Oh, por la libre es! ahora se que recupera Cancunzi, primero y 10 para los leones de la Universidad de Nahuac. la yarda 45. Ahora Cancún tiene que aprovechar este error por parte de los otros, aquí viene esta jugada reversible. Acarreo por el lado izquierdo, bueno, recuperando bastantes yardas de las pérdidas. Se coloca en tercera oportunidad y once para avanzar para los Leones. Viene tercera y once. Formación, el corredor por el lado derecho Aquí viene con el engaño Va en la personal Se está escapando por el centro y es castigado Por el safety De la defensiva, pero consigue El primer y diez para los leones de la Universidad de Anahuac Primera oportunidad coreba el centro viene a hacer el esfuerzo consigue dos yardas viene segunda y ocho para equipo blanco segunda oportunidad nueve yardas por avanzar corre bate mano ahora tiene tiempo fuera segunda oportunidad nueve yardas por avanzar viene ahora el coro va colocado de escopeta doble gemelo en la formación tiene tiempo voltear al centro va por la completo, entra tercera oportunidad de la 6, 9 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, Sobrevac, con hombres en movimiento, deja el corredor por el centro, encuentra un huequito, lo ataca y alcanza sacar una yardita, viene cuarta oportunidad y siete yardas por avanzar. Portugliaia! Alla. Voltea al centro, tira al hombre y el hombre es incompleto. Le enemigo volaron Un par de pañuelos, Vamos que indica Los oficiales Referencia de pase Son, eh, 15 yardas para atrás Primera oportunidad, 25 yardas Por avanzar para los potros va. Que viene, es completa para atrás Tiene tiempo, va a pase largo Acaba el tiempo, reloj. Aquí viene tercera oportunidad. Coreba para atrás, busca al lado izquierdo. Buena profunda, buena notación. Y completo, a punto de ser interceptado. Se queda con ese susto los otros. Tiene cuarta oportunidad y vamos, y van por el gol de campo. O intentan el primer día. Un intento de 45 yardas. Aquí viene la patada. tiene